Sí, sí, sí. Bueno, pues a nivel deportivo yo creo que ha sido una buena temporada. Sí pienso que el nivel que tenemos como club es superior a bueno pues a este segundo puesto de clasificación del Grupo B, pero bueno, sí entiendo que bueno eh, hemos tenido una pequeña mala suerte en, en los últimos minutos de algunos partidos, que eso nos ha llevado a, bueno, pues a esta segunda clasificación. Eh, y no poder optar a, a los playoffs de, de ascenso. Sí, sí que decir que, que el nivel de los jugadores es bastante importante y que me encontré con un equipo, bueno, pues que sí estaba armado, pero que había que un poco seguir consolidando. Y yo creo que eso ha sido sobre todo la tarea de este año, ¿no? Entender que, que el rugby es un deporte de 15 jugadores y que tanto la delantera como los cuartos pueden hacer un juego bonito, un juego limpio y un juego de mucho placaje, de ataque, de, de una buena defensa. Y yo creo que a lo largo de la temporada pues hemos conseguido ese objetivo, ¿no? A saber que es eh, igual de importante hacer un buen ataque, pero igual de importante hacer una buena defensa. Y bueno, pues a nivel personal, pues me siento muy muy contento, la verdad. Eh, la acogida de la directiva del club, como por parte de los jugadores, ha sido muy buena. Eh, he podido, bueno, pues ir preparando cada uno de los partidos y de los entrenamientos de una manera organizada. Y bueno, pues a nivel personal me siento muy, muy confortado por, por poder. Eh, bueno, pues también representada al rugby de Ávila, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo como máximo exponente ser el entrenador de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muy contento, muy orgulloso Y, bueno, pues ya preparando la temporada que viene O sea que esto es... Pero vamos, eh, así como resumen y como y como terminación de la temporada oficial Aunque ahora tenemos distintos amistosos La verdad es que yo le pongo un muy buena nota a... ...porque la acogida ha sido muy muy buena... ...y bueno, con los jugadores... Eh, ...se han sabido un poco... ...asumir las distintas directrices que, que... se han ido marcando en los entrenamientos y en los partidos... ...y bueno, nos queda por aprender... ...tanto a ellos como a mí, por supuesto... ...y nos queda mucho por hacer en este rugby de Ávila. Sí, bueno, pues yo... ...esa es mi intención... ...me imagino que ya cuando termine la temporada... Eh, ...pues nos sentimos... ...la Junta Directiva y demás, pero bueno, en principio la intención es que ya estamos preparando eh, todo de cara a la temporada que viene también lo que es la pretemporada y bueno, mi intención es si, si el club decide que sí, pues todo encantado, vamos, ha sido una experiencia muy bonita y, y la ilusión sigue en todo lo alto posible, creo que, que el rugby en Ávila tiene mucho que decir y y bueno pues en ese sentido sí me gustaría poder bueno pues seguir formando parte del club y un poco llevando eh, en las de, de del equipo por lo menos del primer equipo además eh, ya se está abriendo todo el tema de la cantera este viernes ya tenemos eh, pues como quien dice el segundo entrenamiento oficial para los menores de 14 años y a lo largo de este año ha salido han ido viniendo también más jóvenes eh, a los entrenamientos. Yo creo que poquito a poquito pues el rugby a nivel de cantera va a ir creciendo. Y bueno, pues nos falta un pequeño saltito que tendrá que dar el primer equipo para que para que sigamos estando luchando y estando en, ese, en esos playoffs, por eh, ejemplo, para la temporada que viene. Claro, eso es un poco lo que a nivel de junta directiva y a nivel de club pues lo estamos hablando ¿no? de cara a ir a la federación. Es una pena precisamente ayer en el entrenamiento, pues hablábamos que es una pena pero precisamente que viene el buen tiempo y que, y que es mucho más fácil que, que la gente se pueda acercar a los partidos, y que es mucho más fácil jugar, porque no es el frío de dinero ni la lluvia, pues que en si la competición haya terminado, ¿no? Por eso, desde el club lo que se ha hecho ha sido potenciar los amistosos, porque bueno, hay que seguir la temporada hasta el mes de junio, hay que seguir preparando eh, los jugadores de cara, bueno, pues eh, a terminar la temporada, no cortar la hora. Eh, también la intención de, de que la cantera, que eh, oficialmente no ha podido jugar por tema de edad pues ahora en estos amistosos puede estar jugando eh, y poniéndose un poco a nivel del resto de los jugadores del primer equipo. Entonces sí, la verdad es que es una pena que esto termine tan pronto. Es cierto que en división de honor tienen ciertas competiciones que ahora es por lo que la liga termina tan pronto, pero en una segunda división, tercera y cuarta, como estamos nosotros, eh, no nos jugamos ningún tipo de, de ascenso a división de honor pues lo lógico sería poder alargar la temporada porque bueno, yo creo que ayudaría a que todos los equipos se sigan reforzando, a que se siga creando, a que se sigan incorporando jugadores. Entonces, bueno, ya que eso a nivel federativo de la Federación de Madrid no se hace como, como tal en la liga, pues nosotros a nivel de Klusik lo lo vamos a alargar hasta el mes de junio.